...hola, buenos días... ...somos los sevillanos y ya estamos aquí en Marbella... ...como todos los años... ...con este espléndido día de sol, de calor y de alegría... ...de ver a todos nuestros amigos... ...como todos los años. Este año hemos traído este Peugeot 404... ...que por Pini Farina, ...que no está demasiado visto y la verdad es que... Eh, ...son pocos coches los que existen... ...por lo menos en España, en Francia creo que hay algunos más... ...y hemos venido de Sevilla, llegamos ayer... ...con mi amigo Alfonso Chávez... ...y hemos llegado estupendamente bien... ...ayer echamos todo los días aquí por la zona... ...con los amigos, almorzando y cenando por aquí... ...y hoy pues estamos dispuestos a una larga ruta... ...de unos 200 kilómetros más o menos... ...y a ver qué tal se nos da... ...el día por lo menos se presenta maravilloso... ...así que muchos besos... ...un beso y... para toda Marbella... ...estamos aquí preparados para salir... ...en la décima ruta Costa del Sol... ...vamos a ir haciendo un recorrido por los montes... ...hacia, hasta Algeciras... Comeremos en Algeciras, en un hotel, y luego daremos la vuelta para estar en San Pedro sobre las ocho y media. Y en el paseo principal de San Pedro, en Marqués del Duero, estarán los coches expuestos para que los veáis todos. Este coche en concreto es de 1929. Es un Buick. Es de la casa General Motors. Y en concreto, en concreto es un coche valioso, porque en el año 29, como todos recordaréis, fue el gran crack... ...del 29 que los... ...inversionistas se tiraban desde los rascacielos de Wall Street... ...porque había ido todo a la bancarrota... ...entonces los coches que se produjeron como este... ...que era el 25 aniversario de la marca... ...valen más porque en la mayor parte tuvieron que achatarrarlos... ...no pudieron venderlos... ...eran coches costosos... ...y los americanos como ya sabéis... ...se... se reactivan enseguida... ...y superan las crisis antes... creo que también las, las padecen con mucha dureza... Y aquí lo tenéis, de 1929. Bueno, Elena, yo es la primera vez que hago esto, este modelo no sé cuál es, pero es el número 10. ...y ahí va la pareja tan, tan chula... ...y este es un MG que vienen desde, desde Cuenca... ...chao, chao... ...algunos modelos no sé, no sé cuáles son... ...pero sé, sé de dónde vienen... ...por lo menos damos un poco de información... ...bueno este descapotable también es muy bonito... ...un carabel y no conocemos a los señores... Vamos y este es el un... tiempo de conocerlo en el recorrido... ...claro... Este también un coche súper bien cuidado, súper bonito. Y este es un un Porsche, hombre. Estos señores vienen desde Pontevedra, Galicia. Hola bueno, gallegos. <tose> y estos señores desde Alicante. Precioso. ...estos señores yo creo que son de aquí, de Andalucía... ...van tirando un poco de humo... ...pero ellos se sienten seguros delante. Este necesita un poquito de ayuda... ...bueno este, sabrar. sí, sí, pero ya está ahí... Está todavía frío, lleva toda la noche aquí, la humedad... ...ahora ya arranca... Claro que sí, precioso. Y este es mi marido con su Rolls Royce, venga, que ha venido desde Murcia y ahora me subo con él y ya. Venga, pues nada, no, venga. Os dejo. Quitamos, quitamos un beso. Un beso, buena ruta. papi. ...ha habido, bueno, por pues algún percance de algún coche... ...que haya vio que, que la grúa echarle una mano... ...pero bueno, pues al final se ha arreglado... ...y aquí estamos todos y, y nada, y seguimos y... Muy bien. muy bien, ya estamos aquí. Eh, estupendo, pues nada, ya estoy todos. Estupendo. Bueno, pues ya acabamos de llegar aquí a esta tarde que hemos hecho Brajecira y nos encontramos un hotel que nos estaban comentando la historia de este hotel, redondo que es muy interesante aprender también la historia de por qué están las cosas y la verdad es que bueno fue un británico, por lo visto, el que construyó este hotel donde nos encontramos. Bueno, pues eso nos ha contado el director, o sea que, que sí, que es un edificio con historia y... ...y bueno, como venimos con coches históricos... ...pues eso buscamos, pues sitios históricos... ...para, para nuestro rally. Bueno, es, un muy interesante, es de Algeciras ¿no?... ...hemos visto esta entrada con los coches... Hay ...uno que es, también sabría un poquillo... ...pero bueno, aquí estamos ya todos ¿no?... ...en esta entrada. Sí, bueno, hemos conseguido llegar todos... nosotros eso traíamos la grúa... ...o sea que nada, estupendo... ...y, y disfrutar de Algeciras un poquito... ...y de la gastronomía de Algeciras. Bueno, además que estaba muy ligado aquí el director... ...creo que a San Pedro Alcántara... ...nos ha comentado que ha trabajado muchos años allí... ...así que bueno, estamos en familia prácticamente... ...pues casi ¿no? casi, sí eso nos va a le preguntaremos más cosas... Venga, ...pues ahora vamos a preguntar, gracias... Muy bien.